Hola, hola, soy la más afectuosa bienvenida a este programa donde vamos a estar viendo cómo superar a tu ex. Un tema muy, muy importante y que a veces nos podemos dar cuenta de que ya es mi ex, ya quiero que esté en el pasado, pero hay una parte de mí que no me deja, que me arrastra hacia el pasado, o lo estoy pasando mal, o lo estoy sufriendo. Entonces, hoy vamos a ver cómo puedes realmente dejar atrás a tu ex, porque tu ex ya toca. Dejarlo atrás, seguramente. Y para eso tenemos una gran, gran invitada, una gran invitada. Tengo la fortuna de que además sea mi gran amiga, mi querida Fernanda Asensio. Bienvenida, Fernanda Asensio, que está certificada como coach, como consultora de simbología de la vida cotidiana, como tanatóloga, ha estudiado biodescodificación, meditación trascendental, ayurveda, y está certificándose como comunicadora en tecnología y como life coach Sherpa. Y, eh, y pues por todo su tema como tanatóloga, ¿no? Queremos ver cómo, cómo podemos enterrar y, y vivir sanamente el proceso de duelo y estoy seguro que nos vas a iluminar con tu, con tu energía que me encanta porque es una energía muy amorosa, muy sabia, muy firme y muy precisa. Bienvenida, mi querida Sherpa. Gracias Ricardo, qué bonita presentación y qué gusto estar aquí con este tema tan importante, ¿no? Que de pronto pasa que digo, este, ya que terminé una relación, pero siento que lo extraño y entonces sí sé que ya no es sano estar ahí. Y de pronto yo podría hablarlo en primera persona, ¿no? Es decir, ya no es sano estar ahí, pero solo con él me siento completa, ¿no? Solo con él estoy bien. Qué importante de pronto ir como entender por qué pasa eso, ¿no? Porque es que solo me siento completa con la persona que sé que no me hace bien, ¿no? Así es, y, y podemos incluso saber que fue una relación tóxica y una parte de mi mente lo sabe y lo entiende y lo comprende, pero es muy curioso cómo a veces cuando terminamos una relación, en el momento de terminarla nos peleamos ya, lo mando a freír espárragos, me manda a freír espárragos, sobre todo cuando terminamos impulsivamente una relación y, y después empieza a pasar el tiempo y, y empiezo a sentir el vacío, empiezo a extrañarla, a extrañarlo, y digo, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿será la decisión correcta o no será la decisión correcta? Y qué importante aquí, Ricardo, ya metiéndonos como al tema, como así hacer esa pausa, o sea, así hacer esa pausa y decir, a ver, ¿por qué es que me siento tan completa con él, no? Porque nos pasa mucho y aquí entra como el ejemplo de un clavo saca otro clavo y entonces como... Como me sentía tan completa con él, pero con él ya no puedo estar, pero llega alguien más y sé que prefiero estar en pareja que estar sola, empieza una relación luego, luego, ¿no? Entonces, de repente este un clavo saco otro clavo, se siente bien y de verdad se siente bien, pero tampoco es sano, porque lo que está pasando es que estoy trayendo todo lo de la relación anterior a una nueva relación. Y aunque tenga otro nombre, y aunque tenga otra cara, y aunque tenga otra personalidad, hay algo ahí que yo todavía sigo cargando de la relación anterior, ¿no? Entonces aquí digo, vamos a estar platicando ahorita en los siguientes minutos, pero qué importante comprender eh, que cuando termina una relación debo de cerrar ese ciclo, ¿no? Y ahorita les vamos a estar platicando un poco qué hacer para cerrar ese ciclo, cómo identificar si ya lo cerré. Y entonces sí, ya después puedo tener uno o más relaciones, ¿no? Pero... Pero primero hacer esa pausa. Primero observarme, detenerme y comprender lo que ya terminó, por qué terminó y demás, ¿no? Así es, porque si no integro yo ese aprendizaje de la relación, entonces voy a cometer los mismos errores. Para empezar, voy a elegir otra persona que tal vez sea similar o que sea parecida, ¿no? porque cuando... La, la vida, el universo es como una escuela y si no aprendemos la lección y si no reflexionamos sobre ella, si no llegamos a estas conclusiones y lo integramos, entonces es como repetir, ¿qué pasa cuando repites un grado? No pasa la tienes que volver a hacerlo. Entonces va a venir, como dicen, eh, otro, otro diablo, mismo infierno. Exacto. Y ahí, ¿sabes? cómo yo el paso que me iría primero, bueno, como decías ahorita que soy tan atóloga en, el, en los duelos, en las pérdidas, finalmente terminar una relación de pareja es un duelo, es la negación, ¿no? Y yo me doy cuenta, te digo otra vez, en primera persona, relaciones anteriores que he tenido, pero también en sesiones, en las consultas que doy o con amigas que platico. Cómo esta etapa de negación no significa solo negarlo, ¿no? Decir, ah, no, yo no le digo a nadie y niego que ya terminé. No, a lo mejor sí lo digo, pero en el fondo no termino de aceptarlo. Y cómo me doy cuenta que no termino de aceptarlo, el ejemplo como más típico que se me viene a la mente, y digo, hablo de las mujeres, pero es como empiezo a arreglarme mucho más, empiezo a salir, lleno mi Instagram y mis redes sociales de fotos donde me veo súper guapa, donde me veo que estoy rodeada de mucha gente, hasta si por ahí tengo un amigo, otro amigo que hace años que no veía, tomo la foto con él y la subo. Abrazándote, más, abrazándote. abrazándote y muriéndote, ¡Ah, bien me <risa> estoy pasando! Mira, eh, mira, mira lo bien que me estoy pasando. ¿Y cómo eso para quién lo hacemos en realidad, no? O sea, realmente te sientes feliz y plena porque no que haya tiempos. A mí siempre me gusta decir esta frase de que el tiempo no cura nada. El proceso y el duelo es el que lo cura y lo trasciende. O sea, más que curarlo, lo trasciendes. Pero todo depende de qué tanto te estés aplicando a trascenderlo. Entonces el tiempo solito no va a ser nada, pero sí que tú te detengas a ver. Y aquí otra pregunta es... Cuando hacemos todo este tipo de, de cosas, ¿no? Subir la foto, salir, lleno mi agenda de actividades, algo a decirle al mundo que estoy soltera otra vez y que todo está perfecto y que yo ya lo superé, ¿no? En el fondo la pregunta es, ¿lo quiere superar? Porque todavía viene otra pregunta atrás que es, quiero que él vea, quiero que él sepa. O si alguien me dice dónde va a estar, yo voy a ir ahí para que él me vea. ¿no? Mi mente sigue esclavado, ¿no? o al menos una parte de mi mente de mis inmersiones, bien clavados en, en, en la otra persona, ¿no? A veces eso en versión hombre es me voy a emborrachar con mis amigos, hablo mal de ella, no me importa, ligo con otras mujeres, ¿no? y, y trato de convencerme de que ya no me importa, de que ya me espero. Pero en el fondo pues, estoy buscando llenar este vacío con, con, con otras personas. Y, este, y, y sí, ojalá se, se entera, pues mejor, o también me pongo de a, a subir la, la, eh, mis fotos en las redes sociales, ni crea que me la voy a pasar mal. No, ni crea que me va a pasar mal. Entonces sí, efectivamente no, no suele suceder eso. Y yo a lo mejor ahí lo que les diría como ejercicio de reflexión es, sé bien honesto contigo, ¿no? O sea, volteate a ver, incluso si tu relación ya tiene tiempo que terminó o si hoy ya estás en otra, también es momento para voltear a ver esa relación, ¿no? De anterior, si la terminaste de cerrar o luego, luego quisiste empezar una más. ¿Y, cómo, ¿Y qué ejercicios hacer? es Date cuenta cómo, cómo te sientes al pensar en esa persona, ¿no? Si todavía queda por ahí alguna emoción de enojo, de rencor, o tristeza, o dolor. Yo, yo luego pongo este ejemplo de imagínate que te lo encuentras en la calle y si lo vieras que viene de frente, ¿qué harías? ¿Lo saludas, no lo saludas? ¿Se te revuelve el estómago? O sea, solo trata de sentir tu cuerpo, ¿qué diría? Si por ahí están todas estas emociones revueltas, es que hay algo no, no trascendido todavía, ¿no? Si eres capaz de mirarlo a los ojos, que te dé gusto verlo, incluso si va de la mano de alguien más, ¿no? O si lo ves dándose un beso ¿no? y que digas, pues me da gusto que ya volvió a hacer su vida, hay como una paz en ti, una alegría, una gratitud de saber que él ha podido continuar con su vida. Al igual que tú, ¿no? Entonces, esta es una señal muy clara, como decir, ¿qué sientes al pensar en él? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sientes? Y la otra es, si es algo muy reciente, date cuenta que tanto puedes o eres capaz de estar tú solo contigo. Si de repente te das cuenta que no, o tienes que tener la tele prendida, la música, estar pegado al celular, estar organizando planes, ese es un foco rojo de que no estás queriendo enfrentar la realidad, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, exacto, exacto, ¿no? Y enfrentar ese vacío que pues, comúnmente podemos, podemos sentir porque nos estaba llenando ese vacío la persona, ya lo traíamos, las personas no nos crean vacío. Nosotros ya traemos un vacío, lo que en tecnología de la vida eterna le llamamos ¿no? esta huella de abandono que traemos desde nuestra infancia. Y, y si yo no he trabajado y llenado ese vacío, pues naturalmente va a surgir de una forma muy intensa y pues voy a querer eh, llenarlo con cualquier cosa. Pero este es un punto bien importante, ¿no? Porque no puedo superar a mi ex si no paso por la aceptación, de la, el paso de la aceptación, es decir, mi ex es mi ex, ya... Olvídalo, déjalo atrás, ya sea porque tú estás eh, eligiendo que sea tu ex, porque el otro está eligiendo que ya no quiere tener una relación contigo o ya sea porque los dos lo están, lo están eligiendo y, y, y, y puede valer la pena también reflexionar cómo fue esta situación, cómo sucedió, es se dio, eh, porque requiere como tres tipos de aceptación un poquito diferentes. Y darme cuenta por qué razón terminó la relación. Yo creo que es una de, la, de las reflexiones importantes, ¿no? Aceptar que terminó y por qué y por qué terminó. A veces en los momentos de enojo, en las discusiones, ya se van acumulando las intolerancias y llega un momento donde ya no te aguanto tú siempre con lo mismo. Vete a freír espárragos. La otra persona también lo hace, pero entonces es únicamente un resultado de la emoción del momento y después, como decíamos en un inicio, pasa la emoción y entonces ya no sé si tomé la decisión correcta. Ya no sé si quiero que mi ex sea mi ex. Y, y por eso yo creo que es muy válido preguntarnos, ¿no? No es decir, a ver, pero pues, ya no quiero, realmente ya no quiero, realmente ya no quiero. Si la respuesta es no, realmente yo no quiero, pues entonces a pasar a la aceptación del duelo, o si la respuesta es la otra persona ya no quiere. No, no solo porque ya hizo un coraje y hizo un berrinche sino porque ya es claro que en sus cinco sentidos y con mayor tranquilidad y a lo largo del tiempo ya dijo no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pues aceptar ese aspecto tan importante que nadie puede ser tu pareja si no quiere. Y además, que te rías de una pareja que no quiere estar contigo. <risa> claro, empezando por ahí, sí. Y, y justo ahí en ese punto es como aceptar el principio de realidad, ¿no? Como decimos en semiología. Y aceptarlo y entonces sí, genuinamente contigo. Si, el, si la relación terminó en un pleito, bueno, idealmente tratar de buscar un diálogo en calma, ¿no? Cuando tú ya estés más tranquilo, la otra persona también. Si se da, sería buenísimo. Si no... Bueno, terapéuticamente puedes escribir una carta donde saques todo, aunque si se la puedes entregar, se la entregas si no nada más es para tú trabajarlo contigo y tú estar en paz con esa decisión. Como dices, con estos tres escenarios, ¿no? Pero ya la realidad es, esta re relación terminó. Y entonces, ¿qué hago con eso? Como decíamos, primero es, lo voy aceptando. Y ya que lo voy aceptando y voy como, pues, volteando a ver la película, ¿no? De mi, de mi relación, el tiempo que haya durado, puedan haber sido meses, puedan haber sido años... Entonces me volteo a ver a mí. Antes de seguir volteando a ver el otro y que me vea cómo estoy y quiero que sepa y demás, es me volteo a ver a mí. Y entonces me pregunto cómo estoy yo, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? Y algo bien importante, que también en semiología lo decimos, es te das cuenta que ya trascendiste un ciclo, ¿no? Que ya trascendiste un duelo cuando eres capaz de redefinir tu autoconcepto, ¿no? ¿Y qué es esto? Es voltearme a ver a mí y decir quién soy yo. ¿Quién soy yo? Antes, ¿quién era yo durante y quién soy yo después, no? ¿Quién soy yo ahora que esta relación ya terminó? Y a lo mejor fue una relación que me llevó a, no sé, con la peor versión de mí. Me doy cuenta que eso yo ya no quiero, no, ya no quiero ser explosiva, yo no quiero lastimar a la gente. O me, da, me doy cuenta que, este, no sé, tuve que ser muy paciente. Entonces hoy descubrí que en, en mí existe la paciencia, no. Entonces hoy me defino como una persona paciente, este, que es capaz de ser también menos explosiva en algunos momentos. En y fin, lo practico. ¿no? Y lo practico, exacto. Pero qué importante eso, ¿no? Como voltearte a ver y redefinir tu autoconcepto, porque entonces es donde empieza a tener todo sentido el que esa relación haya existido. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que eh, no, la tristeza es una que, que, que solemos tener en duelo, es una emoción que nos conduce a la reflexión, a la reflexión sobre el pasado, que genera condiciones propicias para ella. Y yo recuerdo que cada vez que terminaba una relación, decía, a ver, pero ¿cuál es la lección fundamental que aprendí esta vez? ¿Cuál es la lección fundamental que aprendí esta vez? ¿No? Por ejemplo, recuerdo sobre todo una que, que fue una relación con conflictivo, como conflictiva, con, con problemas y donde ella estaba insatisfecha eh, frecuentemente con la relación y entonces algo hacía yo y entonces era un drama. Y cada mes había un drama que duraba una semana de drama. Cada mes. Y, y recuerdo que, que dije yo no quiero tener relaciones dramáticas. No quiero. No me gustan los dramas. He trabajado yo para no hacer drama y no me gusta que me hagan drama. Y, y, y dije claro, entonces, ¿qué necesito? Pues necesito una persona que como yo, que no le gusta hacer drama y que no haga drama y, y entonces pues después de un tiempo encontré a mi pareja actual que no le gusta hacer drama y que no me hace drama y yo no le hago drama, entonces fui yo como actualizando mi autoconcepto de quién soy yo y qué es lo que quiero gracias a esas reflexiones sobre, sobre el pasado y poder decir esto lo tuve y no lo ¿no? y así va vas aclarando y especificando tus fundamentales, tus importantes y tus accesorios, te saqué una lista de 19 características de lo que quería en una pareja eh, hace unos años. Y dije, claro, esto es lo que quiero. Después de pensarlo mucho, esto es lo que sí quiero y esto es lo que no quiero. Y eso me ha ayudado mucho a, a definirme a mí y a definir lo que, lo que quiero en una pareja. Y siempre ha sido a través de la reflexión de... Pues ahora sí, dándome cuenta con la otra persona enfrente de, de, de lo que sí quiero y lo que no quiero. Me encanta cómo lo platicas porque, pues justo es desde la experiencia que cada uno vamos teniendo y eso es lo más importante, ¿no? Yo te escucho y siempre como tan, ahorita que seas analizaba cada vez que terminaba una relación, como tan centrado y pues, yo justo al revés, ¿no? O sea, yo digo, ahora ya no, pero tuve una relación, mi primer novio de siete años, donde nos amábamos y nos odiábamos al mismo tiempo, ¿no? Eran de estas como relaciones explosivas y yo, pues sí, con mi, con mi carácter, este, eh, genético del leptograma, pues así soy, ¿no? Tiendo a ser como más impulsiva. Igual, cuando terminamos fue justo un arranque en un pleito que después, me acuerdo que alguna vez lo vi, me dijo Fer, es que me marcaste 57 veces al celular. No te contesté, pero era mi obsesión y mi desesperación de decirle perdón, hay que regresar, te extraño. Y entonces era este vacío de que dices falta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita hablaremos un poquito al cierre, pero ese hueco que yo traía lo estaba llenando completamente con él. Entonces, claro, cuando él se va, yo siento un hueco enorme, que no me importaba que fuera una relación tóxica, que nos hiciéramos daño con palabras o como fuera, pero que él llenara ese hueco, ¿no? Entonces yo también, con, con todas mis relaciones, lo que fui haciendo después, afortunadamente, <risa> darme cuenta, eh, tuve, te digo, terminé esa relación y en la semana siguiente empezó una relación que duró cinco años. Entonces, ahorita que, que hablaba de lo de un clavo saca otro clavo, de verdad lo digo en primera persona, porque yo lo hice y se sintió yo bien. ¿no? Yo se sintió bien y sané, según yo. Pero, ¿qué pasó cuando terminé esa relación de cinco años? Era la de cinco más la de siete. Entonces, conscientemente llegó su biología a mi vida. Entonces, empecé a hacer un cierre de ambas relaciones al mismo tiempo. Conscientemente decidí estar soltera un año. Y dedicarme a mí, volverme a ver a mí, quién era yo, qué quería, por qué no sabía estar sola, ¿no? Entonces, qué importante eso que dices, porque es observarnos cada quien con nuestra forma de ser, con nuestra genética, con nuestro carácter, como viene, pero observándonos y aprendiendo. Y entonces regresando a esto que decíamos, redefiniendo mi autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo después de esta relación? ¿En qué mejor versión de mí me estoy convirtiendo, no? ¿No? Sí, ¿cuáles son esos aprendizajes que, te, que quieres que te, que te definan, por decirlo ¿no? O sea, que tú te defines a través de ellos. Y eh, estás hablando del etagrama, ¿no? De los siete tipos de, de caracteres genéticos que hablamos en, en semiología. Y nos estás visitando y no los conoces. Te invito a buscar el resto de mis programas sobre el etagrama. Y tengo ahí cinco programas. No, tengo. Cinco programas básicos introductorios y luego tengo varios otros. Y como hay ciertos tipos como los energéticos, que son más impulsivos, y ya vemos ciertos tipos como los sensitivos, que somos menos impulsivos. Eh, entonces, eso también es importante para, para llegar a, ese, a esa reflexión de que eh, la peor forma de terminar una relación es discutiendo y hablándonos feos, y no tiene por qué ser así, no tiene pues, La última relación que, que, que terminamos, a mí me encantó porque era lo que siempre había querido, y platicamos, y lloramos, y nos despedimos con toda la amabilidad, con todo el cariño, y comprendiendo que no queríamos lo mismo, que no teníamos un proyecto de vida compatible, que estamos en diferentes etapas, y, y bueno. Gracias. Fue, fue algo maravilloso y algo fascinante, porque si no pasa eso, ¿no? De, de, de termino y desde de, el coraje, luego me pasa el coraje, llega el vacío y entonces quiero regresar con, con esa persona o con cual, o con cualquier persona que llene, que llene ese vacío. Y un ejercicio que estaba yendo que me encantó es terminaste recientemente y estás de repente en la etapa de de, de esa reflexión, pero te puede llegar la cosa de es que, porque llega, llega un momento en duelo donde solo me acuerdo de lo bueno. Llega un momento donde estoy enojado y solo me acuerdo de lo malo, pero luego puede llegar un momento en que solo me acuerdo de lo bueno. A mí me impresiona en terapia, en consulta, como de repente, oye, pero a ver, acuérdate de lo que me platicaste, que hizo que no te gustaba. Y, y, y de repente ya les cuesta trabajo. Entonces, te lo hicieron este ejercicio. Haz una lista de todas las situaciones específicas de eh, la, lo que sentiste, lo que pasó, que dijiste, por eso no quiero estar Y Y haz la lista exhaustiva y completa y recuerda todo el tiempo, porque entonces a esa parte tuya que, que quiere eh, eh, que solo está recordando lo bonito, pues le recuerdo y el cuadro blanco. Mira, sí aquí están todos los cuadros blancos y aquí están todos los puntos negros y la otra es un paquetito y si ese paquetito no te gusta cuadros blancos y puntos negros, ¿no? Eh, pues entonces, pues no tienes esa relación. Yo no estoy soñando con que, ay, es que, pues sí, me gustaría, pero que solo tuviera lo bueno. Pues no, tiene y, todo el paquete completo. Y ahorita que dices eso, Ricardo, pienso también en, ya que hago la lista de todo lo malo, ya que fui capaz de recordarlo, voltear a verlo y darme cuenta por qué me molestaba tanto eso, ¿no? Acordándonos mucho que el otro es nuestro reflejo también, ¿no? que en la relación de pareja, digo, y el otro ahorita estamos hablando de la pareja, pero al final acaba siendo el compañero de trabajo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y cuando algo, pues este dicho más coloquial del que lo que te choca te checa, pero es que es eso, y no porque tú seas así tal vez, pero por una historia de vida traes con eso en específico, ¿no? con eso que tanto te molesta, y creo que ahí viene el aprendizaje igual un poco para ir cerrando, como lo más importante de la relación, como mirar todo eso que te molestaba, qué refleja en ti, cómo eliges hoy trabajarlo, por ejemplo, los celos, ¿no?, que es algo muy típico, o de repente que te, que te quieran controlar, ¿no?, y si a ti el control te enoja y te saca tus casillas, es reflexionar un poco por qué. Y claro, digo, es que este tema da para muchísimo más, ¿no?, a veces en consulta nos terminan de caer todos estos 20, o lo vemos, pero bueno, ahorita les damos así como algunos tips porque es entonces cuando yo voy a poder empezar una siguiente relación, cuando tenga que ser, definitivamente no inmediatamente, cuando tenga que ser, la voy a empezar desde otro lugar. no Yo siempre digo que es como una escalerita que va subiendo y si ya subiste un escalón o dos o tres, la pareja que llegue te vas a encontrar en ese nivel, ya no en el anterior. O unos más abajo, ¿no? Recordando también como en semiología decimos, que el ser humano todo el tiempo está evolucionando o involucionando. Entonces, si yo me aplico a sacar lo mejor de esa relación, me redefino, veo qué huecos estaban llenando en mí. Y esta frase que, que me gusta mucho en semiología es, no existen parejas plenas y felices. Existen personas plenas y felices viviendo en pareja. Entonces, te lleva a eso, a decir, ¿cómo puedo estar yo completa, feliz, plena por mí misma? Y desde ahí vincularme con la siguiente persona que llegue, que seguiré aprendiendo, porque pues si no ya no estaríamos aquí, ¿no? Pero, pero desde otro lugar, no voy a repetir exactamente, como decías hace rato, el, el curso anterior, ¿no? Que reprobé, lo aprendo, sano, trasciendo, perdono, cierro el ciclo y entonces sí, la relación siguiente empezaré en otro nivel, desde otra redefinición de mí misma, este por todo lo aprendido, ¿no? Así es. Y eso es, qué, qué importante eso, ¿no? Porque qué aprendo yo y qué hago yo con mi vacío. Porque si yo ese vacío no lo lleno conmigo mismo y como vemos no en el curso de Huella de Abandono, que también tengo muchos programas ahí de, de, del tema de huella de abandono que puedes encontrar en mi canal de YouTube. Eh, eh, si yo no aprendo a darme eso, a llenar mis propios vacíos, a darme ese amor, ese afecto, esa comprensión, ese reconocimiento y todo lo demás. Entonces yo pues, no subo de nivel y la relación pues, pues, la voy a repetir al nivel donde estaba y me va a tocar otro igual o peor, ¿no? Como dices, si, si me tropiezo y caigo más abajo. Pero en la medida que yo me, me voy, voy aprendiéndolo, me voy llenando y me voy amando más, pues entonces eh, va sanando esas sombras. Yo, por ejemplo, yo tenía muchas culpas y, y, y me metía en relaciones donde... Eh, yo era, me sentía culpable y la otra persona era la, la reclamadora y la que no es que me hacía sentir culpable porque la culpa surgía de sí. mí, ¿no? Pero decía cosas donde decía que yo no le echaba suficientes ganas, que yo no era suficientemente paciente, comprensivo, considerado lo que sea. Y entonces me reclamaba desde el enojo y yo me enganchaba con la culpa. Y conforme he ido trabajando mis culpas... Entonces he llenado esos, esos vacíos que implica la culpa y, y las he llenado de tranquilidad, de calma, de bienestar. Y entonces pues, eso, eso ayuda a poder decir, bueno, pues la siguiente relación, ¿cómo la quiero? Pues ya no quiero a alguien que me esté evocando mis culpas. Ya aprendí. Ahora quiero a alguien donde yo esto que esta tranquilidad y esta paz estoy pues generando en mí, porque pues la genere en sí misma que no busque que yo le dé la felicidad y entonces que me, que me comparta eso. ¿no? Y afortunadamente hoy estoy bendecido de tener una relación así y donde ella se encargue de su felicidad, de su paz, de su tranquilidad y cuando pueda a veces pues me ofrece de ella y yo me encargo de mi felicidad, mi paz, mi tranquilidad y cuando se ofrece, pues este y cuando puedo, pues se lo ofrezco a ella. Entonces ya es una relación súper, súper diferente. Muy bien, pues para concluir, mi querida Fes, ¿cómo, cómo superar a nuestro ex? Pues yo les diría, o sea, tratando de resumir un poco esto es, haz una pausa y identifica si realmente ya este, te sientes en paz pensando en él, te sientes en paz contigo y date cuenta que estaba llenando él o ella en ti, ¿no? Y a partir de ahí busca esta paz interna. Esto de lo que hablabas al final, yo igual les puedo decir que después de estas historias que les conté, hoy tengo una relación, pues justo así como tú decías, donde los dos este, vemos por nosotros mismos, pero cuando convivimos compartimos esa, esa paz, esa tranquilidad, esa plenitud, ¿no? Y por ende, pues buscamos ir teniendo una relación eh, de pareja plena, sana. Entonces, sí se puede, solo no traten de tapar este, el hueco haciéndose... Pues ignorándose a ustedes mismos, ¿no? Diciendo estoy bien cuando en el fondo puede ser que no lo estén. Yo eso les diría, o sea, como para cerrar, ese sería como, como mi consejo, si tienen la oportunidad de ir con algún consultor, alguna terapia, pues qué mejor, porque de verdad que a veces, y no, nosotros funcionamos como un espejo también para ellos, ¿no? Es lo que les digo, yo los voy acompañando en su proceso para cerrar el, el duelo, el ciclo. Y al final las respuestas están en cada uno de nosotros. Pero volteense a ver y dense cuenta qué tan capaces son de estar en paz y qué tanto siento esa, ese vínculo con esa persona más por apego que por amor, ¿no? Creo que eso es algo bien importante. Con eso, ay. Con eso cerraría. ay Muy bien, muchísimas gracias mi querida Fed, por estar aquí en este programa. Y dame tus datos de contacto para que te puedan localizar y eh, platícanos de este retiro que vas a estar dando eh, maravilloso. Sí, gracias. Bueno, me encuentran en Instagram como Life lifecoach Mi página es www.ferascensio. Asencio es con S, la primera y la segunda con C, bueno, como ahí aparece, Ferasencio.com. Y este retiro está padrísimo, Ricardo, me quedan cuatro lugares ya nada más, pero va enfocado justamente a cierre de ciclos, a cierre de duelos, de las personas que tenemos ahorita inscritas, pues a algunos se les ha muerto algún ser querido y traigo como tres personas que pasaron por un divorcio. Entonces, si estás pasando, sabes de alguien que esté pasando por, por una pérdida, por un divorcio, pues todavía se pueden inscribir. Tengo 20% de descuentos y pagan todo el, el pago completo del retiro antes del 30 de septiembre, de, perdóname, de agosto. El retiro es del 22 al 25 de septiembre, va a ser en Mérida en una hacienda que está súper bonita, que se llama Chambalanté. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, ahí se ve, perfecto. Okay, ok, Sí, pueden apartar su lugar con 5 mil pesos, el costo más o menos en general le salen 15 mil pesos, son cuatro días, tres noches, alimentos, talleres, incluidos todo con un acompañamiento muy lindo con ceremonia de fuego, ceremonia de cacao, temazcal, enfocado a trascender un duelo en específico que tengan. Entonces, pues bueno, ahí está el anuncio, la invitación, si les interesa escríbanme por Instagram, que es donde más activa estoy, donde siempre contesto y bueno, por ahí les mando ya más información, digo que quedan cuatro lugares, ya nada más Ah, pues apúrense apúrense y con ese 20% liquidando antes del 30 de agosto, que gusto, estoy seguro que va a estar fantástica este esta, este retiro y, y pues y, y busquen hacer como consultora, eh, como tanatóloga, ¿no? como life coach, como quieran. Ya ven que es una persona muy cálida, muy amable, muy amorosa y también que te va a guiar de una manera muy, muy firme. Muchísimas gracias, mi querida Fer, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Gracias, me encantó esta plática y saludarte por aquí. Ay, sí, qué Un gusto. Un abrazo. Qué gusto. Y gracias a ti que estás escuchando. Nos vemos en el siguiente programa.